¡Wow Bienvenidos a mi canal. Soy Sleepy Totoro y aquí estamos con otro capítulo más de Bradley Second and Layer. Vamos a ver contra quién nos toca hoy. Who ordered this meeting anyway, and why all the way down here? I hear that some hotshot new counselor has been proposing major tax cuts. A new counselor, but who? <laughs> It was I. Councillor Kammer, Minister of Tax, has a new proposal that he would like all of you to hear. Minister Kammer, you have the floor. Fellow council members, thank you for coming today. Elec Quintus the VIII deposed king and holder of the time mage Asterisk. Once he sat on the throne of Anshime, But his evil plots on behalf of the Eternian forces were laid bare by Idia and her allies. He prides himself in his precision and his fame as the Timekeeper King, little realizing that the epithet was meant as an insult. By what strange trick of fate do your paths cross anew? As you are all aware, our state has no power. Unable to soar through the skies at will, we resign ourselves to this stationary life. You are also aware that in years past, we harvested the bounty of the oceans and lived in plenty on the riches we found. Now our only exports are trinkets and handicrafts hewn from wood that we collect from the forest nearby. Every day our citizens, tools in hand, bow their heads in industrious toil. But the inescapable fact is, our coffers are empty! We can scarce afford even a fifth of our expenditures. Long have we boasted generous poor laws, but if we do not swallow our pride and abolish them, we shall be ruined within the month! As such, I have further refined my tax reduction proposal from last week. ¡Stop pushing! ¡I have enough copies for everyone! Hm. I hereby announce that 30 taxes are to be abolished. These include income tax, property tax, food tax, spice tax. ¡Oh! ¡This new policy... Will immediately increase the gross domestic output of the nation! Stop right there! An objection? Yes, what is it? If those taxes are abolished as you propose, what will happen to our nation's poor laws? Who will look after the children? The poor laws? Well, naturally, all unnecessary expenses will be cut, including handouts to orphans and the like. Unnecessary expenses? Indeed. <clears throat> When the nation's coffers are nearly empty, they are a luxury we can ill afford. Are you aware how much one must pay for a single slice of bread on the ship? Well, I know. Seven thousand p. Think about that! 7,0 pig for something that can be had for a pittance anywhere else in the realm. Jeez, ah! 8,0 pig! Oh, a can of mackerel? that'll be 9,0, thank you! And a round of ham will cost you a nice round! 10,000 pig! What good do those prices do anyone? They're unreasonable, unsustainable! And they're caused by those bloated poor laws that you refuse to give up. Damn the consequences. The poor laws are this nation's greatest pride. You would say that it is wrong to distribute wealth to those who need it most? No, I would not say it is wrong. Oh no. How shall I put it? The poor laws are a poison. Yes, a poison that every day saps the strength of this nation! Gamer poison! You go too far! I'll hear no more of this fool talk! You are the fool! Your ideals have blinded you! And you refuse to see the truth! So it falls to me to tear away the blindfold, to lay before you the hard, undeniable facts! You there! Explain to the good knight how many days remain before our coffers run dry. Oh, uh, yes, uh, let me see. Um, carry the one and... Uh, oh, uh... oh, too slow. 14 days, 21 hours and 52 minutes. Oh, uh, yes, that's it. <laughs> To rephrase, in just over two weeks, our nation will be bankrupt. What? What? But is there nothing else we can do? Yes, I suppose there is. For example, we could discover a sunken galleon filled to the gunwales with gold, like last month. Or we could beg our neighbors for money, like the month before that. Yeah. I am an expert in taxes. When it comes to tax theory, I am 1,225 years and three months ahead of all of you combined. Uh, you there? You are Idya Lee, yes? Daughter of the Grand Marshal of Eternia? The Grand Marshal would raise no fool. Surely you see the logic of my position. Well, kind of, but tell him, Idia! He would forsake our pride, our honor, our very future, just to fill the coffers. And for what? I will not live in a country where the rich grow fat, while children starve! Yes, we can give orphans bread and soup, supply them with pencils, send them to school. But what good does it do if the country they call home collapses under the weight of excess taxation? Why, even as I speak, our national debt has increased by another 3.141592 percent! Time! Yes, time is of the essence, my friends! We must make a choice, and quickly! <laughs> she is the daughter of the Grand Marshal of Eternia? Surely she can help us! She can show us a way out of our predicament! Uh, speak, girl, you have the floor. ¿Me? Okay. <risas> right. Vale, siempre doy mi opinión sobre las partes opuestas de los enemigos. Mm, a ver, ni tanto ni tal calvo. A ver, está muy bien que bajen los impuestos, porque como dice el mago del tiempo, pues no es nada viable que algo tan simple como un pan cuesta tan caro por lo tanto, hay que bajar los impuestos por otro, par, por otro lado, Alternis tiene el mago oscuro el mago oscuro, no, el caballero oscuro tiene razón en que no pueden quitar las ayudas y así es como funciona el gobierno es decir, eh, hay tasas, hay impuestos para suplantar otras cosas que no pagamos y que están ahí entonces yo veo una parte equilibrada para los dos, vale, bajar los impuestos, pero al mismo tiempo Mantén las ayudas o con todo lo que estás con todo lo que te estás ahorrando de dinero eh, en vez de gastártelo solamente en ti adopta un chiquillo, yo qué sé, mm, sobre todo porque Alterni se centra en en la parte de los huérfanos, ¿vale? No, no lo digo por nada en especial. Entonces, estaría muy bien que, por ejemplo, de un pan que costaba 8000, estoy seguro que se puede comprar 8000 panes, bueno, no tanto así, sino 800 panes, que da para 800 bocas. Entonces, yo qué sé, si cada uno, si se reducen los impuestos bastante, y a cada uno le da por ayudar a una persona un... Niño, en este caso de, de todos los que protege al Terni, el, el país seguiría adelante, sería cada vez más y más rico, no por no por codicia, sino porque saben economizar y saben llevar su dinero, y al mismo tiempo estarían ayudando a una persona que no puede sostenerse por sí sola. Entonces, 50-50, yo creo que. ...que de decantarme por alguno me tendría que decantar por el, por el mago del tiempo, porque tiene más razón, o sea, baja los impuestos. Están súper caros, no pueden ser así. Eh, esto, esta reflexión también va para, para el mundo y para, y, y para el gobierno de España en este caso, porque también tiene unos impuestos un poquito caros. Vamos a ver que nos cobran por eh, las tasaciones el impuesto de basura, ¿vale? Y es graciosísimo, porque sí, hay que pagar al a la persona que recoge la basura, pero es que tampoco viene a mi casa, ¿sabes? Entonces es ilógico que además de mis impuestos, ya de por sí que me reducen de mi nómina, me parece absurdo un impuesto para pagar la basura. Es decir, pagar que se recoja la basura, sobre todo... Porque si al menos la reciclaran o se compartieran más o hicieran más por el tema de, de hacer el reciclaje pues estaría mucho mejor Claro que los pagos, o sea, tampoco son tanto creo que son 50, 80 euros al mes, no me acuerdo o, al mes no, cada 6 meses No me preocupa O sea, sí, 80 euros pero invierte en sostenibilidad de la basura, es decir Vale, me estoy yendo por las ramas, pero porque quiero contar otro, ¿vale? Pero vamos, que ya creo que lo ca van captando. Y el otro impuesto que me toca mucho las narices es el, impu el impuesto de vivienda. O sea, importante, importante. No solamente tengo que pagar la hipoteca. No solamente tengo que pagar la comunidad de vecinos. Que también tengo que pagar un impuesto por tener casa. Eso ya es. Eh, no sé cómo, cómo, cómo explicarlo, es ¿eh? una estupidez. Porque mmm, para eso me voy de alquiler, pago menos, vivo donde me da la gana, cambio de casa cada cuánto, cada X tiempo y no pago impuestos por tener vivienda. Entonces ese es un impuesto además muy caro porque son 120-160 euros cada seis meses. Ese impuesto deberían quitarlo, porque no tiene sentido ninguno. Entiendan que es mucho más sencillo vivir de alquiler que tener una casa. Pero claro, para, tener, para vivir de alquiler alguien tiene que tener una casa. Pero cobran los impuestos a quien tenga algo en alquiler, por ejemplo... Que se lo piensen, ¿no? Porque ellos van a ganar un montón de dinero por mm, solamente por tener la casa, por rascarse los huevos. No están ni trabajando. Entonces, yo qué sé, poner los impuestos a quienes alquilen. Quienes no alquilen, si no tengan una vivienda en propiedad, no le cobre impuestos porque están viviendo ahí. Así es normal que hayan ocupas y que hayan todas estas to to to movidas súper raras, que encima después esos impuestos no van a ningún lado. Porque si me dices que. El gobierno de España o quien sea, yo digo España porque vivo en España Va a coger de esos impuestos y va a ayudar a hacer más casas o a hacer las viviendas más económicas Para que puedan otros vivir, pues está genial, ¿no? Así las personas no dejarían, dejarían de ser sin techo O que esos impuestos se revaloricen en más trabajo Pero es que no es así, cada vez hay menos Entonces yo creo que ese impuesto debería dejar de existir el otro de la basura lo pago con gusto Si hacen lo que me parece que debería de hacer La persona que recoge la basura Que es separarlo O invertir en máquinas Para que separen la música la, la, la basura automáticamente No sé, ya está, no me voy a extender más Yo en este caso voy a Luchar contra Alterni Así que Voy a poner que tienes que bajar los impuestos Lo siento Alterni me caes mejor que el otro el otro es un mierda. You, you have to reduce taxes, si even if it means abolishing the poor laws. not you too? Has this man poisoned your mind? No, I'm thinking clearly, Alternis. Your poor laws are wonderful. I truly believe that, and I understand why you want to protect them. But they have to be sustainable. Someone has to pay for them. If the country collapses, no one will be protected. What use will your poor laws be then? You sorely disappoint me, Idia. You would so callously abandon those in need? It's not like that. Oh, but it is. If you are prepared to embrace this scoundrel and his inhumane policies, you leave me no choice. I warn you, Idia. ¿Esta es tu decisión final? Derrota al Terni y recibirás el, el asterisco del Caballero Oscuro. Ten en cuenta que recibirás el asterisco de Mau del Tiempo. Elige bien. Sí, bueno, eso paso de leerlo. Y sí, no puedo poner que de verdad estoy segura en plan, me lo estoy replanteando. Estoy de acuerdo con Kramer. Camer Kamer. No sé como contra ese tío Then debate Melodramático que no abandonamos a nadie You will my anger and my steel. Vale. Como siempre. Tenemos que matar a los dos. A los otros dos primero. Para robar tiene una autora así que paso de robarle. Pero al sí que tiene un amuleto sombra. Que aunque no me lo puedo equipar ahora que me vendría. De perlas, por lo que estoy leyendo. Voy a robarlo. Hace uno menos que me, que me tengo que, que comprar. Mm. Vale, me aconsejan cargármelos rápido. Tienen 6900 de vida, así que sí, vamos a cargar más. Entonces, primero, habilidad, magia espiritual, rayo, habilidades, por ciento de invocaciones nuevas. Tengo deuses máquina que nunca lo había cogido y mmm, lo tenía que haber cogido desde hace muchísimo tiempo. Tengo Girtabulu. Blulu. O Girtabulu Como contra que se diga. Después tengo a Karidis Que me ayuda a bajarle los stats. <ríe> stats. Ni que fuera Pokémon. A los contrincantes. Y a Materasu, que hace una curación masiva a todos los objetivos. O sea, está genial. Este lo es que, lo que baja es el ataque físico y el ataque mágico sé que me va a venir bien para Alternis. Lo que no sé durante cuánto tiempo, así que. Vamos a usarlo de ella. Edea, cada Hidalguía Estampida contra el Escudero 1. Y You que roba. Por favor, roba rápido al Y para adelante. Uy. <ríe> no sé si se robó. No me di cuenta si robó ¿Ves? el ataque físico y el ataque mágico bajado. Toma, a no me quitan nada. Dios, diferencial, hijo, te pasaste. Venga, segundo más espiritual, rayo A invocamos ahora... A Girtablulu Que no lo hemos visto nunca... No, Dios es máquina Que da daño a rayo, entonces puede que me los cargue mucho más rápido Idea, y la estampida contra el otro escudero Y vamos a intentar robo otra vez porque no sé si robé No me di cuenta Y para adelante No he podido robar nada, pero no sé si es porque no tiene Porque ya lo robé, entonces... Porque no pude estar Girta Blue Blue. No, Deus es máquina. Deu, Deus es ex máquina. Machina. ¿Y no mueren los escuderos? <risa> Ahora, cuidadín. Ah, quito poquito, pero porque está mmm, tiene he usado a aquel eh, a ver, alterni tiene debilidad sin armas, así que yo creo que vamos a empezar a usar sanar a todo este que haga Girta Blulu idea que haga barrera espiritual para que se le gasten los pm en vez de los ps Intentamos un último robar y ya está. Venga. Míralo ahí. ¿Ves? Eh. Irta Blulu. Es una ciudad encima de un cangrejo de tierra. Un cangrejo de tierra. ¿Ves? Eh, 1400. Venga, que baje. Muy bien. Barrera espiritual. Pesadilla negra. Contra todo. Mm -hmm. vale. Seguimos con las habilidades. Magia espiritual. Sanar a todos. Habilidades. Invocamos. Seguimos invocando. Venga, a todos. Suisudra. Idea, malabarismo. Y seis daño a los PM. Si le doy sin PM estará bien. Salto alto. Hasta que poderos son dos turnos. Uh. Hombre, sí me la puedo. Puede durar un poquito. Habilidades, caza, furia. Venga, para adelante. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Todo lo que quita. Subió la defensa física Y la defensa mágica Está el Ternic Como sabe Vale Uf, Vamos a atacarlo Sombra, ¿no? Resplandor Vamos a usar a Materasu para que lo vean porque es la primera vez que lo tengo 3000 es como una luz que estaba en una lámpara es un hada uh, un poco fea <risa> Pero bueno Y mira todo lo que cura Tómalo ahí, super salto Más no Otro resplandor Magia espiritual uh, Resplandor más Espíritu Daño no elemental a los todos enemigos los SIEMPRE alguien Como martillo, daño físico Magia sagrada sanar todos Dios. Dios. Eso no lo leí. Eso no lo leí. <ríe> uh. Resucitar. A Tis. Que resucitar solo. Debería de cargarle vida y todo. Um. Resucitar a Tis. Y... Se cura los PS al máximo Vale Más espiritual Resplandor Como daño mágico Tal cual uh -huh. Supercarga Children are our greatest treasure. A nation that forsakes them has no future. One let us speak of another future. Our future. Yes, you Will be my bride! And I I shall be your. This isn't the time for proposals, you Minnie. Eh? Ah, no! <coughs> mm. hey. No precisa la oración. ¿no? Dios mío. Vale, ya sé qué hacer. A ver, objetos. Una pluma de Feni y una poción. A ah, más no le. Tis que ataque Ya no está Ah, ¡Ja, no tiene PS. A ver. Irdia estampida al Termis. Tis la realidad de Casa Furia, cizarru blanco. No, que ataque, ataca paca. Mira. The nation of my dreams is no Chao, alterni, gracias por todo. Esa es la experiencia que te da. 3.912 de, de paga, 2.860 de experiencia y 286 de puntos de trabajo. Una ultra poción y una poción X. Muy bien, eh. muy bien. Y tenemos el asterisco de El Caballero Oscuro, que va para ideas, vamos. Está clarísimo. si Dios quiere, ¿no? Uh y se sacrifica PS para liberar potentes ataques. Uh, no me gusta. Especialista en ataques, prefiere espadas, katanas y cascos. Es bueno una espada. Y yelmo y katana. Yeah. Está bien Pues nada, espero que les haya gustado Si es así, denle like, que es muy importante para mí Para yo sentirme mejor Y para ver que están ahí Que mmm, les gusta el contenido Que les ha parecido interesante Ver cómo era el combate O que les haya gustado Mi, mi soliloquio de, lo, de los impuestos También pues nada, eh, como les dije, espero que les haya gustado, sea si así. Denle like, si todavía no estás suscrito puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y como saben, al final del vídeo tengo un, un espacio de 20 segunditos más o menos. Donde puedes ver otras series además de Bravely Second, Pokémon, Fire, Fire Emblem, Final Fantasy. Y puede que hay algún otro, más, alguna otra cosa más interesante. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.